Oh, my God.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 están con muy buen precio, muy, buena, muy buen eh, calibrado que tienen las bollas, por eso pescan bien y también van a poder, se puede conseguir la línea completa lo que es bollas y líneas, este, las clásicas, las tramposas de, de Río La Plata, este, de dos bollas más bigoteras, tres boyas más bigoteras, salió un modelito nuevo para los pescadores en calle